¿Qué tanto quieres aprender? Este soy yo. Mi nombre es Dylan Arbieto. Y estoy aquí para orientarte. Para apoyarte con clases online para tu preparación escolar, preuniversitaria y universitaria. Creando cada día nuevo contenido para que te desarrolles integralmente. Por medio de un aprendizaje en campo experimentaremos la ciencia. Trataremos de entender cómo funcionan las pequeñas cosas. Y buscaremos cultivar ese amor por aprender, por aprender de verdad. Y aunque es un camino largo, sé que juntos lograremos mucho. Porque creo en cada una de las personas que forma parte de esta comunidad y que está aquí con el objetivo de crecer, de crecer y de creer que las grandes cosas se pueden lograr con pasos pequeños. Estoy aquí. Estoy contigo para apoyarte en todo lo posible. ¿Y tú? ¿Estás listo para empezar?